¿Qué pasa poneros. Soy Killer y estamos de vuelta con el blog del killer. Hoy vamos a tratar el tema que el amigo ProBlaster SBE nos dijo eh, Bueno, me comentó que tratara en el anterior eh, blog número 50 en el que donde os comenté que si queréis que hable eh, eh, sobre algún tema en concreto en mi blog, pues lo comentéis y el comentario más votado y que tenga más, digamos, eh, más votos a favor porque quieran que hable ese tema, pues lo hablaré en el siguiente blog. El último blog, eh, donde salió, pues fue Erde aquí lo tenéis, ¿vale? Que decía lo siguiente. Como joven adulto, me gustaría saber qué opinas al respecto sobre formar una familia o estar en una relación seria o formal. Compaginarlo, tu vida, compaginarlo con tu vida social y privada con esta plataforma y demás cosas. Como el hecho de levear en Ion. Ahora sí, sigo viendo el vídeo. Bueno, eh, amigo ProBlaster, a ver que se vea. Eh, ahora, se ve. Bueno, os diré. Eh, sobre el tema de formar una familia y demás. Yo eh, siempre he sido una persona que me ha gustado mucho el hecho de formar una familia. Es una persona que, bueno... Nunca me ha gustado estar solo, aunque a veces estar solo o a veces necesitamos estar solo. Siempre eh, me ha gustado lo que es eh, estar con alguien. Es un error muy común hoy en día el hecho de, estar, de tener miedo a estar solo. O forzar la situación, es decir, forzar a estar con alguien. No es bueno por un lado ni tampoco es malo, pero bueno, es eh, un tema aparte el hecho de forzar ese tema. O querer buscar novia o formar una familia. Eh, formar una familia para mí siempre me ha gustado, siempre ha sido mi idea, y claro, eh, lo ideal para formar una familia es encontrar esa persona ideal para ti, que se, que se compagine eh, a tu lado. No tiene por qué ser una media naranja, yo las relaciones no la veo, no veo como una media naranja, la veo como dos piezas de puzzle. Si di cuenta, dos piezas de puzzle pueden ser muy distintas, pero encajar entre ellas. Yo, por ejemplo, eh, Caralina, eh, no compartimos nuestros gustos al 100%. Lo mismo, eh, si nos das eh, a elegir entre 10 cosas, mismo coincidimos entre 4. Pero compaginamos bien. Es decir, eh, a pesar de no ser idénticos en gustos y en forma de ser, bueno, en forma de ser así, porque estamos los compartidos, pero en gusto eh, no lo compaginamos, eh, digamos que nos adaptamos el uno al otro. Es eh, lo mejor en una relación y para formar una familia. Sobre el tema que me dice de mi vida social y privada en esta plataforma, pues bueno, eh, hay que llevarlo siempre como diría yo esto. Por ejemplo, eh, no me gusta hablar de mi vida en esta plataforma hasta cierto punto. Yo abiertamente puedo hablar. De mi gusto, de lo que trabajo, de lo que no trabajo, de lo que me gustaría hacer en un futuro, de mi miedo. Pero, más no, normal, si me pregunta, yo qué sé, que cosas de mi vida privada hasta cierto punto, de que tenga que ver con mi familia o algo así, pues habrá cosas que diga, pues mira, pues no, ahí stop, porque son mi amigo íntimos y aún así no le cuento todo, es como todo. Es normal, ¿no? Eh, YouTube no es una plataforma para hablar de ciertas cosas, aunque muchos la hagan aunque muchos lo hagan por el tema de llamar la atención o, o querer eso, llamar la atención, que también es otro tema aparte que algún día quiero tratar, eh, cómo, ha, cómo ha cambiado todo con el tema ese. Pero yo creo que compagino bien mi vida familiar con YouTube y jugar a juego. Ion, por ejemplo. Eh... Como todas las parejas, pues tenemos que tener nuestro sitio. Es decir, tenemos que tener nuestro, nuestro lugar para nosotros mismos. Es decir, yo puedo querer estar con mi mujer todo el día. Pero tengo mi hobby. También me gustaría a mí coger y echarme mi orilla jugando al, al ordenador. De hecho, muchas veces digo digo que voy a grabar algo para yo. Os voy, voy a grabar algo para el canal. Os voy a hacer un directo. Busco siempre la hora que yo sepa que ella también tiene su, cosa, su tarea. Para ayudar yo a hacer eso, ojo, su tarea no quiere decir que ella se encargue de hacer la casa y luego yo me esté tocando la barriga, no. La tarea de la casa la, la compartimos, pero por ejemplo, si ahora ella, por ejemplo, tiene que estudiar porque hace curso, como todo el mundo, si tiene que ponerse a estudiar, pues yo en vez de estar al lado mirándola, pues me vengo aquí a mi ordenador y me pongo a hacer mi cosa, o me pongo acá con mi página web me pongo a dibujar, o me pongo a buscar todo, a empleo, o me pongo a grabar algo, o me hago un directo. De hecho mucho de hecho ahora última vez o oh, el de última la he visto aquí en el fondo que se pone aquí en esta en esta silla aquí, a ver, uh, se pone por aquí, por aquí, por aquí se pone ahí con su portátil a estudiar y demás. Eso pronto va a cambiar porque voy a poner aquí un croma, ya he pensado cómo voy a poner el croma, vale, porque voy a empezar también a darle caña a mi segundo canal de tutoriales de YouTube de diseño gráfico. Lo quiero, tengo esa pilla clavada y quiero hacerlo. Sea, eh, a ver, tenga visita no, quiero hacerlo porque me gusta enseñar. Y yo con Gallón ya me quedo corto. Con ION me quedo corto porque ni soy el pro de los más pro. Admito que hay canales con menos suscriptores y saben más que yo. No es el hecho de que sean malitos, ni son malitos ni son más tontos. El hecho de que ellos tienen invierten más, más tiempo en Gallón y al invertir más tiempo en ION aprende más que yo yo mmm, soy, yo me considero un youtuber de ION hago guía de ION mmm, para novatos a veces cuando me entero de algo o aprendo alguna cosa pues intento enseñarla pero claro ahí viene también la, el otro factor si eres un pro si te sabes todo de ION no va a entrar a mi canal a no ser que sea para corregirme o jatearme que yo la crítica constructiva la admito muy bien, pero el que llega insultando o al señor tonto, lo silencio al canal y a toma por culo. Porque quiero tener a un tío ahí haciendo el parguela, pues lo borro y a leche. Pero sin irme mucho del tema que me ha comentado el amigo ProBlaster, eh, yo lo llevo bien, la verdad. He visto mucha gente que no lleva bien el tema ese, o que tienen pareja y pasan todo el día con el ordenador y grabando en venta con su pareja. Hay que tener tiempo para todo en esta vida. Eh, hay que tener tiempo para todo. Hay que saber las prioridades. La prioridad, ¿Qué es la, lo más importante? Pero para mí lo más importante es mi familia. No grabar en YouTube. Me duele porque es una cosa que tengo ahí hecha. Es una empresa creada, por así decirlo. Es un que lleva ya su año aquí. Y no me gustaría dejarlo. Al igual que mi canal de Twitch, no me gustaría dejarlo. Intento hacer directo por ahí porque el tema de. Bueno, ya que lo tengo y tengo muchos seguidores, pues eso. Pasa que al final llega cada momento que quieres hacer tanta cosa que te falta tiempo. Y hay que dedicar tiempo a todo. Lo suyo sería, y es normal, si yo mi el canal me fuera muy bien y ganara con el canal como para vivir. O como por lo menos para pagar lo mínimo y poder dedicarme a otra cosa. Pues mira, invertiría más tiempo en el canal. Tengo muchos planes para el canal que no he llevado a cabo. Tanto porque ya he intentado hacerlo y evito que no tenía éxito, como que como por falta de tiempo y motivación por miedo a dedicarle un tiempo a eso en el canal y que luego nadie la apoye. Por ejemplo, como traer juegos de otro tipo. Si yo subo juegos de otro tipo, nadie va a verlo, porque en mi canal el interés es Ion y Tera, que hay que decirlo. Por eso no sé si respondo bien a tu pregunta eh, probarte pero ya te digo, eh, yo lo llevo bien, yo compagino bien mi vida social y privada con YouTube y jugar a Ion. Eh, Carasina me apoya, le gusta mucho cuando le hablo de trama de esto De hecho, no juega conmigo porque su portátil va fatal. Eh, a Ion le va fatal y no puede jugar. Algún día que podamos tener otro portátil para ella, jugará conmigo. Pero es lo que hay. Eh, si yo miro al frente, perdón, es que estoy nada más que viendo aquí cosas de... Me pone todo delante. Aunque ya llego aunque ya tarde. Si no, eso, si no.. Juego conmigo a por el tema ese. Oh, y ahora me veo muy azul, leche. ¿eh, que hago la.. Vale. Eso es lo mismo. Pues ya lo digo. Por eso compaginar la vida con el canal no me está suponiendo ningún problema. Eh, a veces me quedo. Me veo que me siento como que me falta tiempo. Como que me gustaría. Como he pasado de. Como he pasado. De estar todos los días grabando o haciendo directo. A no hacerlo ahora. Pero que es normal. Porque lo que importa es lo que importa. Y como esto no me da de comer. Si YouTube me diera de comer. Si Twitch me diera de comer. Que, me, que es una cosa que me gusta. Pues le dedicaría más tiempo. Haría directo todos los días de 3 o 4 horas. Porque es normal. Si esas 3 o 4 horas me, me, me genera un ingreso. Haciendo un directo de 3 o 4 horas. Diario me generan un ingreso. Para vivir. Pues es obvio que yo me dedicaría a eso, pero eh, actualmente no lo hace, tampoco te puedes arriesgar a eso No puedes decir, no puedes coger y decir mira, voy a tirarme un mes, porque como normal en YouTube, en una semana no se hace Voy a tirarme un mes haciendo directo de a 3 horas en Twitch Y si al mes luego no ha conseguido nada ¿Qué haces? Has ha perdido el mes hace falta, Hace falta trabajar para vivir y una familia no es uno solo, una familia es otro individuo, hay que pagar casa, hay que pagar luz, hay que pagar factura, hay que pagar muchas cosas y es normal, ¿vale? Eh, hace unos años lo, lo tenía que haber hecho, sí, hace muchos años tenía que haber, haberle dedicado a Twitch un mimo muy enorme, mucha gana. Pero también yo soy muy selecto con los juegos. Eh, en Twitch, lo que haya es Fortnite, Leo Legends y algún otro juego. Yo soy muy selecto. Luego he visto canales con juegos muy selectos que están triunfando bastante. Juegos retro o juegos que no tienen nada que ver con lo que están en, en el top list de Twitch. Y la gente lo ve. Pero claro, es eh, para haber empezado antes. No descarto que, yo digo que si sí, algún día. Porque no está aquí mi mujer. Y puedo aprovechar ya hago un directo de 3 o 4, 4 horas, lo hago, ¿por qué no?, eh, es gratis, el directo Por eso amigos y amigas, yo digo que si tenéis pensado alguna vez formar una familia, tenéis pensado alguna vez eh, Tenéis novia o Guta, alguien demás, pero claro, tenéis vuestra afición que es los videojuegos Hay que saber qué es lo que importa, los videojuegos están ahí Si tenéis pensado crear un canal, está ahí, sí, crear un canal engancha porque da gustillo eso de tener ahí a esa gente que espera que suba algo. Pero hay que saber que es lo prioritario. Y lo prioritario es la familia. Luego viene el, el, el Twitch o YouTube y los juegos. Siempre hay hueco para todo y hay que buscarlo. Siempre es importante buscar hueco para todo. Y es importante darle prioridad a lo que va a estar ahí a tu lado. Porque el mismo YouTube, el día de mañana, dice: Mira, pues ya me cansa lo borro. Pero si te casas y tienes hijos, no va a decir: Me canso lo borro. Por detrás se lo hay. Pues eso ya sabes, no sé si he respondido a tu pregunta, si era una pregunta o si era mi opinión sobre mí, no sé, pero bueno, ya sabéis que sí, tenía una pregunta, intenté hacer un poquito más clarito, ya lo dije, o yo qué sé, o pregunta queráis, y si que votáis ya los comentarios, pues de lujo, ¿vale? Como siempre digo, eh, ya sabéis, es que lo, lo quiero promocionar en todos lados, ¿vale? Como ya sabéis, si queréis ser youtuber, si tenéis pensado crear un canal o queréis dedicaros al mundo del stream, de los streamers, de los directos, de los libers eh, en Twitch, bueno, ya sabéis que soy diseñador gráfico y dibujante y hago trabajos para streamer. Estoy actualmente trabajando en la página web, que espero abrir la, la semana que viene Vale, eh, me queda una cuanta cosilla, pero soy muy muy perfeccionista y tengo que quiero hacerlo bien seguramente la habrá la semana que viene eh, para el 20 para finales de noviembre la habrá. pero por eso voy a dejar un vídeo publicitario con lo que yo hago en mi canal de o en mi canal lo que yo hago en para streamer vale después de eso me despido y bueno y acabamos el vídeo por eso quédate échale un ojo si no lo has visto ya y mismo te gusta y si puede compártelo háblale a la gente de esto Podéis seguirme en mi Twitter, Frank Barra Baja donde tenía el vídeo para poder retuitearlo y algunos trabajillos míos. O el grupo de Facebook, Frank Pancorvo, donde ahí tengo todo. Os voy a compartir el vídeo, ¿vale? Y ya se un ojo. Y si ya va a todo el vídeo, por acortar y ya está. Si no, pues quedaros hasta el final, ¿vale? Y os saludo. Así que vamos con el vídeo. ¡Hey, hola! ¿Eres streamer o creador de contenido? ¿O tienes pensado empezar en este maravilloso mundo?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 Bueno, yo creo que está claro lo que, lo que hago, ¿no? Aparte de el low motion, la animación y demás, de eso, pues hago dibujo, eh, diseño gráfico y diseño de vídeo profesional, o eso creo yo. Yo me considero un profesional en el sector. Sin más, muchas gracias a todo lo que comentasteis en el vídeo anterior, en el blog, a Problate, José Eduardo, Ricardo, eh, bueno, lo voy a poner aquí porque seguramente queréis ¿vale? Esto bien de a en todo lo que vienen hacer en todos los blogs. Mandar saluditos, ¿vale? Por eso, un saludito. Vamos por aquí. A ver que lo vea. Ahí va. Un saludito a ProBlaster, José Eduardo, Ricardo Becerra, Isaac Blackworth, David, Germán Blackworth, eh, que se ve que son hermanos algo, no sé. Esteban Pérez y Joan Vilnor. Gracias por, por opinar en el antiguo blog, ¿vale? Muchísimas gracias y como siempre digo, nos vemos... Uy, ahora, nos vemos en el siguiente rol de alquile. Gracias y hasta la próxima. Adiós.